Lo estoy haciendo. ¿Y con eso nos detendrán? ¿Qué amateurs? QB corre con los demás para defender la siguiente construcción, me encargaré de ellos. ¿Estás seguro? No hables, solo hazlo. Así es como comenzó todo.